La Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación notificó ese martes al Distrito Educativo 0705 y a la Regional 07 la suspensión temporal de la maestra Tercida evangeliza Castillo Agramonte, quien fue sometida a la justicia por agresión a una mujer en medio de conflicto. Castillo Agramonte, con asignación en la escuela primaria LARPE, fue suspendida sin disfrute de sueldo por 30 días. Así lo manifestó la directora regional de Educación, Mariel Santos. La suspensión de la maestra se le entregó al distrito en el día de ayer, pero se había generado desde el día 10, desde el viernes pasado. Eh, ya todo el mundo sabe la situación que se dio sobre un, un conflicto personal que ella tuvo fuera de la escuela, por eso digo que fue personal, pero sucede que con la Dirección de Recursos Humanos, como la resolución y manejo de conflictos que se trabajan desde allá,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 La, la Dirección de Recursos Humanos, Marisa Miranda, emitió ayer temprano la, la, la, el oficio y entonces ya a partir de la fecha del día 10 de enero entra en un proceso de suspensión de 30 días. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.